Las nuevas cartas en Marvel Snap ya fueron anunciadas e irán saliendo semana tras semana desde este 10 de enero. Hoy te voy a enseñar algunos mazos accesibles donde estas cartas pueden caber muy bien, así que vamos con todo. Muchachos, como ustedes recuerdan, el día 2 de enero llegó la nueva temporada Marvel Snap con la carta Sabu. Y también como ustedes recuerdan Marvel Snap también publicó un video donde mostraba pues todo el pase de temporada pero además algo atractivo que eran las nuevas cartas que van a venir al juego. Estas cartas que vienen al juego van a entrar en la serie 5 con lo que Marvel Snap no está claro al respecto es si las cartas que se encuentran actualmente en serie 5 van a pasar a serie 4 y si las que se encuentran en serie 4 actualmente van a pasar a serie 3. Pero dejando de lado eso, cuando vimos alguna de estas cartas nuevas, nos quedamos asombrados por el potencial que tienen para poder armar algunos arquetipos muy atractivos. Y aquí lo que podemos ver con la llegada de estas cartas va a ser también las fechas de lanzamiento. En este caso Sauron va a ser la primera carta que va a salir el 10 de Enero, luego viene Shan el 17 de Enero, Dazzler el 24 de Enero y Shadowkin finalmente el 31 de Enero. Así se va a cumplir el contenido nuevo en cartas que te está lanzando Marvel Snap durante todo este mes de Enero. Ahora, todas estas cartas van a entrar a serie 5 y serie 5 son cartas que no son fáciles de obtener, pero en algún momento estas cartas también bajarán a serie 4, a serie 3, entonces este video se podría decir que va a ser un video que te puede servir más adelante tal vez, o quién sabe, de repente hay gente que abriendo cofres ahora le pueda salir alguna de estas cartas y este video también le pueda ser útil, o también para las personas que de repente se enfrenten a ese tipo de mazos y puedan detectar tempranamente el arquetipo que están utilizando, así que de todas formas, para cualquier tipo de situaciones, este video va a ser bastante útil para ustedes. Y ahora pues entonces nos pasamos a revisar las cartas, pero antes, decirles que Silver Surfer es una carta que ya está en la serie 5 desde el 4 de Enero, o sea, dos días después del lanzamiento de la nueva temporada, Silver Surfer pasó a la serie 5, por eso es que les decía lo importante que es también comprar el pase de temporada para evitarse el dolor de cabeza de tener que comprar esta carta después por 5000 de tokens O que te pueda salir Esta carta en un cofre En lugar de haberte salido Una De las nuevas cartas O de las cartas Que ya existen Como un Galactus Como un Bass, Por ejemplo O una Valkyria. Y que te salga esto Digamos ahorita Es como decir Oye lo hubiese gastado 10 dólares Y me hubiese salido Otra carta de serie 5 Y esta la tendría ahí en mis manos Entonces tengan Es para que lo tengan En cuenta de repente Para esta temporada Hacia adelante Los que no hayan comprado Los que no estén comprando Las temporadas anteriores Traten de hacer un esfuerzo Porque créanme Que para la colección y para el tema del factor suerte vale mucho la pena de evitar que te salga esta carta ah, por otra carta que, tú, que hubiese podido ser algo más atractiva para ti. Entonces vamos con saurón que es la primera carta que va a llegar el 10 de enero. Esta carta la vamos a estudiar en un ratito pero como ven es una carta... Coste 3, poder 3, es así parecido como Wave por ejemplo, parecido como Cosmo, es una carta muy equilibrada en coste poder, como Rhino también por ejemplo, stats normales, lo que hay que estudiar acá son las habilidades que tiene Sauron. El poder de esta carta es algo bastante bueno y bastante único también, lo que te dice es que tiene un efecto de revelarse y lo que hace es eliminar todas las habilidades de todas las cartas con efecto continuo, tanto en tu mano como en el mazo, o sea, mientras más antes lo lances a Sauron, Puedes sinergiar mejor con tu mazo. Puede ser un efecto más poderoso. Ahora, cuáles son algunas cartas que tienen sinergia con Sauron. Generalmente las cartas que más van a brillar acá va a ser Red Skull, Tifoid Mary. No por ahí está la Atuma, también que es de serie 4. Actualmente, hay varias cartas que te penalizan, digamos, por el efecto continuo. Pero sin embargo, acá con Sauron va, va a poder este, digamos hacer que eso se elimine y hacer que esas cartas te sirvan puramente por el stat. Y ahora acá les voy a mostrar un masito bastante accesible de Sauron que tiene cartas de Serie 1, Serie 2, Serie 3, que la verdad está bastante bueno muchachos. Este masito es muy accesible, no tiene cartas de Serie 4 ni de Serie 5 para que después, ya saben, mientras más eh, Serie 4 y Serie 5 hay, es más, más difícil, se vuelve más elitizado, digamos, el hacer un mazo. Pero acá les estoy mostrando cartas que sí realmente podrían tener ya la mayoría a estas alturas. Así que ahora vamos a vamos a ver ahorita de qué trata este mazo. Como yo les decía, Tifo y Mary, Red School van a ser las mejores amigas ahorita de Sauron. También por ahí Lizard. Lizard también se va a fortalecer bastante. Porque imagínate, si no llegaste a lanzar Lizard todavía. Lanzas Sauron en turno 3 y Lizard en turno 4, tal vez por ahí. Y ya tenés un. Hay un Dar débil con Lizard. Y podría ser una buena jugada. No, entonces por, esa, por ese lado va a estar genial. Ahora, acuérdate que Sauron solamente elimina. Eh, eliminar las habilidades de cartas que tengan efectos continuos Hay muchas cartas que están acá que tienen efectos únicos Que no van a ser afectadas Por ejemplo Sunspot, Dark Devil, no, Que son cartas con efectos únicos Y cartas con efecto de revelarse que tampoco van a ser afectadas Como Hood, Iceman Tienes también por ahí eh, Armin Sola Taskmaster, ¿no? Ahora, acá me queda un poco la duda con Electro, porque Electro tiene revelar si tiene Continuo, no sé si por tener Revelarse primero, de repente no, no va a contar, no va a contar como una carta que le va a eliminar la habilidad Sauron, y lo que no sé es si le va a eliminar, si, le, si en caso eliminase la habilidad es Electro, de repente le eliminase solamente la parte Continua y dejase el Revelar solo, la verdad no lo sé no creo que funcione así tampoco probablemente Electro simplemente no le hace nada, y Electro puede salir y puede ayudarte a rampear incluso ¿No? Digamos que lo lanzas en turno 3 a Electro no eh, Lo puedes lanzar después a um, Puedes jugar a Tifoid Mary O a Red School Y luego puedes jugar Taskmaster, no Si en caso ya te acompaña otro tipo de combo Si es que no pudiste llegar a lanzar a Sauron Pero si le haces a Sauron en turno 3 En lugar de Electro por ejemplo Que no lo llegaste a robar Puedes jugar sin problema una buena curva Con Tifoid Mary Luego puedes jugar Taskmaster Puedes jugar Red School O de repente puedes jugar tal vez Red School con Arnin sola Este mazo de acá te da muchas eh, formas de poder terminar el turno final en este caso si tienes un Red Skull Pues pones un Armin sola y, y sacas Dos Red Skull este, en las otras ubicaciones ¿No? O si, pues, o si pudiste Lanzar de repente Red Skull y no Tienes Armin sola pues en el turno 6 Igual puedes lanzar un Taskmaster ¿No? Que le va a poder copiar al Red Skull Y si lanzaste Sauron previamente pues ya sabes Tanto las, las habilidades negativas que te perjudican De Tiffin Mary como de Red Skull Pues no te van a hacer nada a ti no, no te van a perjudicar entonces Van a lanzarse estas cartas con sus stats puros Y vas a poder lograr tener una gran Presencia de mesa acompañado también de otras cartas. Acá tienes, por ejemplo, un dar débil que te hace ver en el turno 5. Que es lo que puede jugar tu adversario. Y según eso, tú también puedes ver qué cosa vas a jugar, cómo vas a responder. Tienes también ahí Sunspot. Que por ahí se puede ir sobrecargando de energía. Si es que por ahí no utilizas eficientemente tu energía, turno tras turno. Tienes a The Hood también. Que está muy bueno. Porque también te da ese diablito. no sé que por ahí también lo vas a poder jugar. Y te puede también tratar de ayudar bastante en el empuje de poder. Entonces, acá tienes varias salidas para poder enfrentar. Digamos a diferentes mazos, y creo yo que acá Sauron, sobre todo. Eh, es como si fuese un cero, Pero más, más masificado ¿no? Pero solamente para efectos continuos Entonces este mazo Al tener varias cartas de coste bajo Lo que va a hacer es que pueda hacer una salida bastante fuerte Incluso control con Iceman Un poquito ahí, protección con Armor A tus, a tus bichos de coste 1 También para evitar un Killmonger Por ahí, tienes varias formas de poder Protegerte y tienes varias formas Digamos varios ángulos para poder Tener un buen turno final Y poder eh, concluir digamos, la partida a tu favor y ahora pasamos de Sauron a la segunda carta llana que va a ser lanzada el 17 el 17 de enero y aquí en la habilidad de Shanna lo que te dice es que tiene un efecto de revelarse Y va a agregar de forma aleatoria una carta, o sea, carta de coste 1 a cada ubicación. Supongo que si habla así es porque también a la misma ubicación de ella va a agregar una carta de coste 1. De forma aleatoria, como ustedes ya saben. Y eso puede llegar a ser algo bastante bueno también. Porque te puede dar algunas cartas muy valiosas en ese rato que necesites. Te incluso te puede dar, no sé si te puede dar un Diablito de 1.6. Pero de repente por ahí te puede dejar también, no sé, te puede poner un Ebony también y te da mucho poder en esa, en esa ubicación aunque te la bloquea pero igual sigue siendo bastante bueno o también te puede dar por ahí algunas otras cartas como ant -Man que te ayudan a rellenar justamente no justo con esa carta de repente terminas de rellenar eh, la ubicación y con eso pues tienes un ant man 4 mmm, de poder ahí adicional así que por ese lado bastante bueno y aquí muchachos les voy a mostrar uno de los mazos más accesibles que pueden encontrar con shanna Acá como ven hay cartas incluso desde las más básicas, desde el nivel de colección 1 a 14 están viendo pues dos cartas, ¿no? igual tres cartas de la serie 1, una carta de la serie 2. Hay cartas también de la serie dos cartas de la serie 3. Hay una carta de la serie 4, pero esta carta se puede reemplazar tranquilamente por White Queen. Acá tenemos a Sabu, entonces digamos que puedas agregar una White Queen en lugar de María Hill, también estaría genial. O si quieres, de repente por ahí, no sé si serviría un Collector o un jet de repente también podría ser en lugar de María Hill si hablamos de cartas de coste bajo. Así que por ahí tienes varios reemplazos que le puedes poner a María Hill y con eso tienes un mazo totalmente accesible acá. Pero bueno, acá también se... Se trata de lo mismo, de tratar de tener cartas de coste bajo para poder acompañar al efecto que va a tener Shanna. Shanna es una carta de coste 4, lo cual hace que pueda sinergiar muy bien con Sabu. Incluso puedes copiarla con el Girl si quieres, pero generalmente creo que esta sinergia con Munger, ¿no? De Sabu que va a haber, es más que todo para poder duplicar tal vez Cazar, para poder duplicar de Dino y, y por ahí de repente lograr más bosteos con las otras cartas de coste 1 que están acá aquí también creo yo que Goose está bien la verdad porque es una carta Tech, pero no sé si también de repente debería ir Armor por ahí para poder proteger a los bichos de Killmonger aunque los Killmonger actualmente no se están viendo tanto tampoco, así que está medio equilibrado eso de que veas o no veas Killmonger no es que estén por todos lados ahorita pero de repente cuando salga esta carta... Y se comiencen a hacer las sinergias fuertes con cartas de coste 1... Probablemente se va a ver más... Eh, eh, digamos, se va a ver más eh, popular, ¿no? Se va a ver más seguido la presencia de Killmonger en el meta mismo. Pero bueno, este mazo de acá... Lo bueno es que ahorita las nuevas cartas... Que a pesar que son cartas caras... Son cartas de serie 5... Están desarrollando estrategias o están, o están creando mazos... Que son mazos bastante accesibles... Que no va a depender de otras cartas de serie 4 o de serie 5... Para que se pueda jugar bien. Entonces muchachos... Ahí le dejo este masito para que lo puedan tener para el futuro. Si en caso les toque Shanna por ahí. Y ahora nos pasamos a la siguiente carta que se llama Dazzler. Esta es una carta que se va a lanzar el 24 de enero. Recuerden que todavía hay bastante tiempo para poder ir examinando estrategias cuando salga todavía esta carta. Pero qué es lo que hace esta carta aquí. Esta carta tiene un efecto de eh, tiene un efecto este, continuo. Y te dice que si tú tienes 4 cartas en cada una de las ubicaciones, va a tener más 6 de poder. Es algo parecido a como el. Strong guy pero en este caso es con las ubicaciones Tu condición es llenar todas las ubicaciones Para que esta cartita se boste más 6 de poder Y así puedas tener una presencia Bastante fuerte y acompañada además Por todas las cartas que vas a tener ahí O todo el poder sumado que vas a tener En las demás ubicaciones y de todos los mazos que estuve buscando, muchachos, con Dasler, Para mí, este es uno de los mejores mazitos que va a poder tener cabida esta carta. Aquí estamos viendo incluso que es un mazo bastante accesible... Exceptuando de que tiene solamente la carta de pase, que es Sabu... Pero es una carta bastante necesaria para que este mazo pueda sinergiar muy bien... Ya que tienes a Dasler que es de coste 4 también... Tienes a Kazar y tienes a White Queen, que son cartas que puedes tener una gran salida... Si es que por ahí lanzas a Sabu previamente. Entonces, acá Patriot va a tener pues algunas... Eh, se podría decir algunas sinergias, más que todo con Ultron y con por ahí con Misty Knight, puede tener también con la ardilla puede tener alguna sinergia y cero también puede dar alguna sinergia. Ustedes ven acá la presencia de cero y dicen, pero, pero ¿qué hace cero acá si no hay Red School, no hay Tifoid Mary? Pero no, cero le puede dar, por ejemplo, si tú quieres, le tiras a White Queen, le tiras, el, le, le lanzas, después de cero lanzas a White Queen, le anulas la habilidad y con eso hace que sea también sinergia con Petro para que también la pueda bostear y la pueda dejar con más dos de poder adicional. Entonces, por ese lado está bastante bueno esto. Ahora, eh... Acá vas a poder llenar sin problemas toda la mesa La ubicación, si en caso no pudieses lanzar Ninguna de estas cartas, ¿sabes quién va a ser el, La carta más popular acá de todo, de todo este mazo? Obviamente va a ser Ultron, si no te salen las cartas Que tú quieres al inicio de repente y te salen Cartas pesadas, no, Ultron Va a ser aquella carta que va a poder llenar Todas la, las dos, dos ubicaciones Y la ubicación donde lanzas Ultron Pues vas a, poder, vas a tener que llenarla con cartas De repente como, tal vez como Cazar, Como White Queen, como Sabu Como Blue Marvel, ¿no? Que, que acompañen a Ultron y después tú te encargas de llenarlo de más y por ahí de repente una de esas ubicaciones puedes poner a Dazzler para que pueda apoyar con esos masais de poder, más el bosteo de Patriot y acuérdate también que acá tienes a la invisible woman para poder evitar digamos que te puedan hacer la tech sobre todo que a veces te ponen a o te ponen a Rogue, o te quieren poner este, a la misma Encantres también. Entonces acá lo que estás evitando es un poco de eso, de que te pueda tirar esa tech, ¿no? Eh, donde, donde te puedan este, quitar los efectos. Entonces acá me parece que vas a tener un mazo bastante bonito, sobre todo porque este mazo ya con Petro de Ultron casi no se estaba viendo. Pero probablemente gracias a Dazzler puede ser de que nuevamente Ultron encuentre un lugar donde puede destacar y puede tratar de terminar un buen un turno final con una buena cantidad de poder sumado. Entonces ya lo saben, este es uno de los Masitos más accesibles y de los mejorcitos que he encontrado Acá para que puedas jugar a Dazzler en caso Te salga, ahora si tú le quieres jugar En contra, me parece que no va a haber una mejor carta Que Cosmo para poder jugarle en el lugar Del Invisible Woman, generalmente cuando te ponen Un Invisible Woman es porque te van a hacer unos ciertos Combos ahí, entonces simplemente pones A Cosmo y Cosmo no va a dejar que Ultron Pueda triggerear su poder A menos que te baiteen y que te jueguen Invisible Woman En un lado y luego te jueguen Ultron en el otro eh, Generalmente no pasa eso, generalmente Quieren jugar todo, eh, todo pues este, en el lugar del invisible woman para poder hacer Los, co los combos pero me parece Que acá el, la mejor carta Que puede hacerle Tech está entre Killmonger Para eliminar las cartas de coste 1 Y Cosmo para poder eh, evitar De que Ultron pueda triggerar su efecto Y con eso digamos eh, pueda llenar Todas las ubicaciones y pueda ser efectivo Digamos el, el, el activar El efecto de Dazzler y ahora muchachos Vamos a pasar a una de las cartas que me ha encantado Demasiado tiene un efecto muy Bueno y estamos hablando de Shadow King Una carta de coste 6 que va a salir el 31 de enero, al final del mes ¿eh? va a salir el Shadow King viejo para cerrar el mes con todo y me, me encanta el arte de la carta y me encanta también los stats que tiene una carta de coste 6, 4 de poder, no tiene gran cosa, se parece mucho al líder en este en el aspecto de los stats pero hay que revisar cuál va a ser la habilidad que va a tener acá da, es el Shadow King, perdón a ver, en este caso lo que te dice es que tiene una habilidad de revelarse y dice que todas las cartas, o sea, convierte o pone todas las cartas que están en esta ubicación donde se está jugando esta carta a su poder original. O sea, en este caso, una, para que se entienda, una Ángela, por ejemplo, la va a poner de si se bosteó a más 8, ¿no? De lo que fueron poniendo bichos ahí, se bosteó más 2, más 4, más 6. Simplemente Shadowkin la va a regresar a 0, a su poder original base. Así igual van a pasar con todas las cartas Todas las que puedan, de esa ubicación obviamente Todas las que se jueguen con Patriot Todas las que se puedan jugar incluso Como por ahí con el mismo Mr. Negative seguramente A todas las va a poner a su costo original Nada de que Acá me vas a este, acá me vas a poder hacer combos Locos, no, Shadow King ha venido Justamente para malograr combos En esa ubicación, no en todas Las ubicaciones, sino en la ubicación en específica Donde se está lanzando Shadow King Yo veo que esta es una carta interesante es una carta que puede llegar a plantear buenas estrategias, puede estar muy bien situada en el competitivo también, pero será cuestión de revisar cuál es el mazo con el que más va mejor Shadow King. Muchachos, aquí van a poder encontrar uno de los mazos más accesibles con Shadow King que están hasta el momento armados, que está muy bonito y que seguramente ahorita les voy a decir algunas modificaciones que se le debe hacer también. Miren, hay cuatro cartas de serie 1, tres cartas de serie 2 y cuatro cartas de serie 3. Muy interesante porque han combinado la destrucción con el tema, con, lo han adaptado a Shadow King. Ese tipo de sinergia, en ese tipo de arquetipo de mazos. Ahora, aquí yo veo que falta algo para poder hacer fuerte Shadow King con Dead. Porque generalmente tú en el turno final, si sale bien el combo de destrucción y tal, Dead puedes lanzar a Dead con Shadow King. Pero lo único, la, un, la única carta que pueda ser posible, eso me parece de manera bien eficiente, va a ser Wave. Entonces, acá tú por ejemplo puedes de, sacar a Walvorine, puedes, puedes sacar a Sabertooth si quieres. Y puedes poner en su lugar a Wave para poder tener digamos una muerte que pueda salir por coste cero con, junto con un Shadow King no que al final pues puedas digamos ahí este lanzarlo en una misma ubicación ambas cartas obviamente primero Shadow King y después Dead y lo que va a suceder es que vas a tener una ubicación que literal si es que tienes en el lado del oponente están otras cartas que están bosteadas pues simplemente las regresas a su poder original base pones a muerte al final y con eso ya ganaste la ubicación no vas a tener ningún problema ahí y en las demás ubicaciones en las otras dos, de repente en una de ellas ya aseguraste poder Porque pues has destruido Bucky Barnes Has estado teniendo un Deadpool también cada vez más fuerte en poder Duplicándolo cada vez que lo has destruido ¿no? Entonces eh, por ese lado puedes llegar a tener una cosa más contundente en otra ubicación Y la otra ubicación que estaba por conquistar La toma sin problemas con Shadow King Acá está este mazo, su estrategia es tratar de ganar en dos ubicaciones Asegurando una y la otra pues desde inicio de la partida Desde inicio de los tu primeros turnos Ir desarrollando el poder con, por medio de la destrucción... Para que luego sin problemas puedas sacar esas cartas... Ahora, aquí también Destroyer hace algún papel también para hacer una destrucción final... Si en caso no te sale Shadow King y no te sale Dead, De repente no los llegas a robar... O llegas a robar alguno de los dos... Entonces por ahí tal vez Destroyer puede ayudarte tal vez... A destruir las cartas finales... ¿No? Que están todavía ahí... Que no han podido sinergiar tan bien... Puedes destruir un Bucky, Bars Nova... ¿No? Y de repente con eso puedes llegar a hacer algunos hey, combos bonitos... Se podría decir... Pero generalmente Destroyer acá es una carta pues de último recurso. Ahora, si quieres que trabaje mejor tal vez Destroyer como una carta solo de poder y que no te perjudique, eh, digamos, en destruir las demás cartas si en caso te salió un combo bonito y no tuvieses a Shadow King Yadet, de repente puede ser que puedas poner a Walvorine o lo puedas eh, le puedas poner Cosmo en su lugar. Entonces ahí sí puedes lanzar Destroyer encima y con eso vas a tener una buena cantidad de poder en una ubicación para asegurar y la otra ubicación... Que digamos que pudiste ir construyendo poder conforme ibas destruyendo cartas. Así que por ese lado. Esta este mazo de acá creo que se puede mejorar un poquito más, pero creo que así en su esencia está, está funcionando, o sea está operativo, pero creo que con las cartas o los cambios que les he dicho que pueden hacerse, puede funcionar un poquito mejor, así que igual se los dejo para que puedan jugarlo más adelante cuando lleguen a tener esta cartita de repente van a ver suertudos por ahí que les va a salir o en su día cuando estas cartas pues llega a bajar un poquito más de series, así que de todas maneras ahí está la información, espero que les hayan gustado todos los masitos que les he mostrado de las diferentes cartas nuevas que van a llegar como ya saben muchachos va a ser difícil al comienzo Poder obtener estas cartas, va a haber gente o, o iluminados mejor dicho Que van a poder obtener alguna de estas cartas Abriendo algunos cofres, al ser muchos jugadores Pueden pasar esas posibilidades Entonces de todas maneras Me parece que las dejarle los mazos acá Con este tipo de, de cartas No solamente les ayuda para aquellos que pueden Tener esta, alguna de estas cartas nuevas Sino también para los que vayan a jugar en contra de estas cartas O de estos mazos si Como si somos dentro del, del promedio De gente que no les va a salir estas cartas Pues seguramente nos pueden llegar a tocar personas que sí la jueguen y podemos estar preparados ya habiendo visto alguno de estos mazos y ya sabemos más o menos los arquetipos en los que se están jugando y cómo poder hacerle los contes respectivos o las jugadas de cómo poder hacerle también ahí alguna, digamos como se dice pues alguna jugada por ahí, algún truquito para poder tratar de llevarles la delantera y así poder ganarles la partida de todas maneras si han llegado hasta aquí yo les agradezco bastante, recuerden que pueden apoyarme como creador de contenido dejando un comentario acá en el video o también dejándole su me gusta respectivo, también tenemos el canal de Discord para que todos puedan ir ahí, se encuentran totalmente invitados, el enlace en la descripción de este video, al igual que también estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por la noche en la plataforma morada, ahí también nos podemos ver, cualquier duda o consulta que tengas ya sabes que por ahí estamos para ayudarnos, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti